Entronizada en torno a una de las comidas típicas más argentinas, la fiesta provincial hoy nacional del asado con cuero se realiza en forma consecutiva desde el año 2002 en la localidad de Viale. El evento se lleva a cabo en las instalaciones del Viale Fútbol Club, institución que intenta dar a conocer las costumbres y cultura de su pueblo. Así, con el aspecto comercial, educacional y recreativo del mismo, a la región y a la provincia, considerando también a todo el país. Las actividades que se llevan a cabo en el transcurso de la fiesta son de gran diversidad y singulares características. Se puede disfrutar como hecho del más significativo asado con cuero, además de la exposición comercial y artesanal. Con los espectáculos de canto y baile, las cantinas con las más variadas comidas típicas, culminando las cuatro lunas con el tradicional y espectacular folclore que brindan las peñas. El concurso del asado con cuero se busca en el revalorizar esta comida típica de la región, tan arraigada a nuestros sentimientos. Participan personas de toda la región y del vecino país también de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, formando equipos hasta de cinco personas en la representación de cada institución. Finalmente, el asado con cuero es comercializado por los organizadores de la fiesta para que miles de visitantes no se vayan sin probar una de las comidas más tradicionales de las tierras entrerrianas. Señoras y señores, hoy tenemos el gusto de estar presentes en el Viale Fútbol Club, donde se realiza la fiesta nacional del asado con cuero, hoy desde el Quincho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y aquí estamos, desde la ciudad de Viale, hoy estamos en casa, estamos en el quincho de Sabroso, estamos en Viala Fútbol Club, estamos porque se viene la fiesta nacional del asado con cuero, como decía así. Y bueno, muchas gracias a la, a la gente de Viala, de Sabroso, por, por abrirnos las puertas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Realmente hoy desde el quincho, de un quincho tradicional, si se quiere... Grande el quincho. Ah, grande el quincho y con mucha trayectoria. Un quincho de jerarquía nacional. Bueno, saludamos hoy a Rubén Dafar, que en este momento está en María Grande. Este, hay una importante este, conferencia de la agrícola regional con relación a la, a la expo que hay este fin de semana. Nuestro primer saludo también va para la gente para la gente de Arroyito, Córdoba. La, la escuela, eh, le digo el nombre, May Gastronomía Campera, este, que hoy nos están viendo en vivo, porque tenemos algo después para compartir en el programa que nos ha enviado el gringo Chiambreto. Si le digo el gringo Chiambreto, eh, es el gringo, como lo conocemos. Nuestro gringo. Nuestro gringo, de Córdoba, que vino consecutivamente 14 años a la fiesta nacional del asado con cuero, y estuvimos en contacto con él, y este año vuelve... Acá, a este lugar, y vuelve con algunas novedades, ¿no? Le has dado. Es, es impresionante el mensaje que manda para la gente de Viale y para los este, organizadores. ¿no? Algunas cosas, no me quiero olvidar. Por supuesto, Dale. el saludo particular al amigo Dafar, que está cubriendo algo que nosotros ya visitamos. La Sociedad Rural de María Grande está próxima a celebrar una nueva edición, una nueva expo que. No sé si no vamos a estar visitándola con el amigo Luna y el amigo Moreira, porque nos atendieron muy bien. Esta estuvimos justo, claro, estuvimos justo para la fiesta patronal, ¿se acuerda? Sí, sí, sí, que tú le comimos el asado al cura, que bueno, estaba rico. Sí, es una forma. El pan casero exquisito, muy rico todo. Otra cuestión, eh, el gringo Chambreta, si hablamos de asado con cuero, lo tenemos que mencionar. Y si habló de Córdoba, el lunes vamos a estar recorriendo Laguna Larga los estudios allí en la industria de Facit que esto también surgió desde estos micrófonos con, por supuesto, la actividad solidaria que el amigo doctor Laca le ha confiado a Sergio Dante Moreira y ha vinculado con la Escuela Técnica número 139 para que 60 jóvenes, preste atención, 60 jóvenes de nuestra localidad puedan recorrer las novedosas instalaciones de Facil no es cualquier cosa no es, no es poca cosa hoy también tenemos acción solidaria acá desde el Quincho a través de nuestro amigo de, de la Blanquita que también lo saludamos porque nos, nos mandó un mensaje recién está en México nos está viendo este, así que también quiero saludar a la cómo se llama la señora de Múnich? Esther Esther sí. un saludo porque Esther está aprendida ya hoy al programa eh, averiguando a qué hora salíamos este, porque nos atendieron muy bien la gente de Múnich el jueves pasado, así que vaya nuestro, nuestro reconocimiento. Nobleza obliga, si saluda a Esther, tenemos que saludar a los caminatos, y déjeme saludar uh -huh. a la gente uh -huh. Irene. Irene. Irene. Irene, y déjeme tal. saludar también a la gente del seguir Fútbol Club y a la gente de FM Activa, que hoy se vino a sumar también, hoy está cubriéndonos el amigo Dani Monzón, el lunes estuvimos allí con posición adelantada el amigo Moncho, Excelente programa, muy emotivo, con un 25 aniversario de aquel campeonato, no sabe las novedades que Ayer fue el, 20, el 25 aniversario, ¿no? Ayer compartíamos una nota. Bueno, estamos saliendo en vivo por Punto TV también, este, por, a la gente de Cerrito, un saludo a la gente del canal, este, muchas gracias. Y bueno, nobleza obliga, tengo que hablar de las garzas, que este martes es el acto oficial de los 100 años, de las garzas, y hablar de las garzas es hablar de nuestro amigo Teo, Teo. Este nenito, para que lo entienda la gente, que no puede caminar por sus propios medios, nunca más va a caminar. Este, hay, le cuento así crudamente para que, que entienda la situación. Ya esto es público, sí. Largamos ya, nuevo, una campaña y se juntaron 200 mil pesos. Vino un colaborador ayer anteayer, puso 100 mil, van 300 000. ¿Y por qué? Porque ahora surgió que la silla eléctrica, la silla con comando, el sillón, sale 600 mil pesos. La silla que le va a permitir a Teo tener cierta autonomía ah. y la que los profesionales que lo atendieron le diagnosticaron. Es decir, esta eh. es la silla que Teo necesita. Cualquier otra silla, nosotros iniciamos esto como una corazonada, ¿no? Una cruzada Exacto. solidaria, pero. No es cualquier silla. ¿La silla vale cuánto? mil pesos. y no, estamos... hoy nos mandaron el presupuesto y todo, pero bueno. si el oficial, algunos de los integrantes, este, este fin de semana también vamos a estar en Mar del Plata, donde se lanza el polo tecnológico a nivel nacional. Vamos a estar cubriendo también ahí eh, este, y transmitiendo en vivo acerca de esto tan importante que es para todo el país. Así que nos quedan dos minutitos de, de, de política. ¿Qué podemos decir de para la Campaña? Y... Anduvo Frigerio. Qué novedad. ¿Qué no, novedad? ¿qué no va a ser novedad que ande Frigerio? Si sí, es novedad porque estuvo en sí. Tavoz, Sí, pero, eh, a ver, eh, usted en su tiempo libre seguramente ha tenido un montón de hobbies, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, eh, armar los rompecabezas. Si claro. usted arma los rompecabezas de Parana Campaña que tiene distintas localidades, ¿no? Claro. Bueno, lo que vamos viendo es que se van llenando algunos casilleros. En este caso, en este caso, y lo dimos a conocer primicia en micrófono digital. Estuvo en María Grande, estuvo en Tabozi ¿por qué subrayo lo de Tavosi? Bueno, en María Grande, con el Solar y que se, se fue. Se, se oficializó el cruce. Se oficializó como lo hizo Bellas Cambiales, o sea, se tomaron de la mano, ¿no? Se sacaron la ah. foto y se dio a conocer. Ah. Hice una parada técnica en Sosa, ¿sí? Este... Con nuestras amigas vamos bueno, a decir, pero porque no, estuvimos en Sosa. Sosa no es novedad. No tiene problema, no, ese té. Te... No, ahí está bien. Sosa fue un lugar que los reencontró después de la interna Galimberti, por ejemplo, y Frigerio. Lo vamos a decir hasta el cansancio, porque cubrimos ese evento. Ahora, el almuerzo, ¿dónde se dio? En Tabossi. Y comieron asado en Tabossi. Estaba Frigerio. Estaban concejales del oficialismo. Eh... ¿Del ¿De oficialismo o de la oposición? Perdón. Eh, hay una alianza en Tabossi. Bueno, Hay una alianza en tabuz. Pero cuando usted publicó de la, de la posible alianza. Nadie lo vecinal, quería decir, pero eh, eh, comieron asado juntos y bueno. Yo trato de recordar de dónde veníamos esa noche cuando usted publicó lo de la vecinal, posible claro. vecinal de voz Y se pusieron colorados muchos. Y claro, ¿cómo no se van a poner? Pero ¿y ahora? O sea, ¿cuál es la, la novedad acá? Landra no estaría con Landra. ¿Cómo El es eso? El topo Landra no estaría con Liliana Landra en la parte política. Es más. Hace 65 días estuvimos con el gobernador mano a mano, ¿no? Sí. ¿Qué dijo el gobernador esa noche? Voy a recorrer cada una de las localidades bueno. buscando los mejores hombres y mujeres para que integren nuestro También. proyecto. Otra cosa, ¿qué dijo? Vamos a garantizar las internas. No, otra cosa. ¿Qué otra cosa dijo el gobernador? Ha hecho tantas cosas. Cristo va a volver a Concordia, dijo. No, eso seguro. Ah, ¿y eso qué eso pasó seguro? ahora? Cristo vuelve a Concordia. Y Francolini automáticamente dijo que iba a ser candidato a intendente. Bueno, se van de alguna forma desacomodando <risa> los melones en el bordetismo y por el otro lado se van encolumnando. Cosas que pasan, ¿no? En la realidad. También eh, no podemos dejar pasar esto que ha hecho Run Run estos días en, en la capital provincial, que define un montón de cuestiones. Es el mayor padrón de la provincia, el de Paraná. ¿Y qué pasó con el candidato de Juntos? Hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, él tenía. Este, como voluntarios, eh, policías voluntarios, que hacían una cierta especie de inteligencia, y esto ¿Eso cayó es amor mal. por Paraná? Eh? Amor por Paraná. Ah, porque le he visto a Bruce Pácher ahí este, con unos corazones, con fotos ahí, ¿Y amor por Paraná. qué pasó con esto que declaró Gainza? Bueno, de atención. la Ministra de Justicia y Gobierno dijo, nosotros no tenemos ningún funcionario policial que haga inteligencia claro. para ningún partido político. Además, mandó a investigar. Tuvo que salir Gainza a aclarar, digamos, son cuestiones de que, lógicamente, para que, dijo así, la política y la, y, la, y, y, y, y la justicia tendrían que estar más o menos trabajando juntos, pero lo que Gainza se refería era al hecho de eh, lo que le pasó, por ejemplo, a Barico en su momento, que le aparecieron algunos indeseados en las fotos, y eso lo tiró para atrás en su imagen pública. Entonces Gainza no quiere correr el mismo riesgo, pero se expresó quizás de una manera que él lo quería. Y eso generó mucho ruido. La oposición lo cuestionó. Inclusive Evolución lustó a nivel nacional a Xelena Costa en Paraná, que es pro, junto con el, su amigo Brasesco, salieron a darle a Gainza. Si nosotros sí. eso, eso es per... lo, lo dejaron mal parado a Gainza. Pero bueno, son estas declaraciones ¿no? que a veces bueno. uno comete y que traen consecuencias. Bueno, no, nos vamos a un corte y ya nos metemos de lleno. Está el vicepresidente de Bielo Fútbol Club, eh, está nuestro amigo Rodolfo Sione, también que es integrante de la comisión directiva, está Carloncha, que es el cocinero, y está la Tuca, que va a hablar independiente. Y el vicepresidente, el amigo Martínez Munca que va a hablar de los espectáculos. ¿eh? Ya volvemos. Investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT. Evolución infinita.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 Segundo bloque, Sergio Dante Moreira, el amigo Martínez Moon. Estamos desde el quincho del Viales Fútbol Club, ya preparando, ya palpitando lo que va a ser esta nueva edición de la fiesta nacional de asado con cuero. Tenemos que hablar, por supuesto, también de no solamente la mejor gastronomía, sino de espectáculos de jerarquía nacional. Martín, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Bienvenidos al Viales Fútbol Club. Eh, bueno, bueno, Martín es el vicepresidente del club. Exactamente. El vicepresidente. El vicepresidente. Exactamente. Qué dolor de cabeza. Eh, nada. Bien, eh? nada, nada, nada. ¿Nada? poquito nomás. ahora me dolía un poquito la cabeza. Pero... Un proceso, Martín, que eh, eh, en poco tiempo eh, han dado señales importantísimas de organicidad, de ganas, de mucha pujanza, ¿no? Porque, a ser sincero, hace tres meses atrás no teníamos esta cartelera. No, eh, bueno, venimos trabajando hace un tiempo ya, nos veníamos reuniendo, porque la preocupación, por supuesto, que tiene que ver con el mayor desafío que tiene el club, que tiene que organizar la fiesta del asado con cuero, lo que tiene que ver con esta edición, que es la número 20, eh, por eso para ir dándole una impronta y, y con lo, como se merece la fiesta, ¿no? de, de, de que sea una fiesta reconocida a nivel nacional como lo es, Seguro. y volver a lo que era eh, en años anteriores. Por eso hace ya, te estoy diciendo, tres meses atrás, nosotros venimos hablando de la fiesta. Por ahí nos comenzamos a reunir eh, eh, todos los lunes y a veces los martes y a veces los miércoles y a veces los jueves. Seguro. <risa> Ahora ya están todo todos los días en el y club. Y aparte a ellos les toca incluso como comisión nueva Exacto. afrontarse con la fiesta de la Sagón que venimos de pandemia y todo lo demás. Y este, el número redondo, 20 años. 20 años. Esto tiene que quedar por historia. Es un 20, importante ¿no? decir esto, ¿no? Lo charlamos fuera de micrófono. 2002 con solamente la interrupción del 2019 por pandemia. Por 2020 eh, se realizó nuevamente la fiesta y este año, en, el, en, el, en, el, en los 20 años, vuelve con todo. Vuelve con todo. Eh, bueno, es la idea, al menos lo que hemos lo que venimos trabajando, eh, con el tema de la cartelera, de los espectáculos, de armar el escenario mayor. Y por supuesto que también hay un montón de gente que ha venido trabajando sí, en todas las fiestas. ¿no? Yo por ahí te, he tenido participación en algunas, pero... La mayoría de la gente que, que está en la comisión en algún momento trabajó sí. en la fiesta y también reconocer el, el apoyo de las subcomisiones que tenemos, que hoy hay cerca de, de sus comisiones del club, que la mayoría de las subcomisiones... Claro, no, cobran, de momento... no cobran por trabajar. No, no, no, pues cobran, el... no cobran por trabajar. ¿El... El... Sería inviable eso. si hay que parar, Exacto. El... Mirá, no, no, lo que pasó el sábado, yo lo decía, eh, puede ser un presagio de lo que va a ser la multitudinaria fiesta de la sábado con cuero Ojo, la gente está para salir, la gente está para gastar, la gente ya no se prohíbe nada. ¿Cómo estuvo el sábado, Martín? Muy bien. Eh, por eso mismo, como bien dice Dante, el tema de la de la fiesta de estación Viale, también fue una prueba o una prueba para ¿Sí? nosotros y una prueba para ¿Ah? el público, y la aceptación fue muy positiva, muy buena, la organización eh, uh -huh. gastronómica, porque encima hay mucha variedad de comida, lo cual eh, es complejo, pero eh, en ese sentido venimos, eh, nos fue bien, nos fue positivo, trabajamos en conjunto con todas las subcomisiones. Año anterior se le había dado participación a una subcomisión por una cuestión de que ninguna había querido eh, trabajar, pero este año trabajaron la mayoría de las subcomisiones del Viales O sea, lo afrontó la comisión directiva. La comisión directiva con las subcomisiones. todos colaboraron. Eh, todas las subcomisiones Bien. colaboraron en, el, en, el, en la atención. En el armado más anduvimos nosotros, pero pero bueno, siempre colaborando, juntándonos con las distintas subcomisiones, charlando, eh, evaluando de lo que había pasado en la fiesta anterior, evaluamos también lo, lo que ha pasado en las fiestas anteriores de la fiesta de la con Cuero, lo que tiene que ver con si armábamos el escenario mayor, si no armábamos el escenario mayor, si es, es un riesgo. Y bueno, cuando se tomó la decisión de hacerla como, como, como venimos planteándola, hay que salir también a hablar con empresarios, con sí. el gobierno... Eh, con Hay el que tener respaldo, para el... El... Claro. no es fácil. Porque por más que nosotros tengamos la intención, pero si no tenemos un respaldo económico, sería inviable. Y bueno, en ese sentido, venimos charlando tanto con el gobierno municipal, acá con el doctor Carlos Bey, con empresas que vienen apoyando a la institución de toda la vida, como es la firma Sterch, como es la firma ahora que se suma también eh, el de la... División Corralón, de Nani. La Blanquita. La Blanquita y su eh, empresa, y también con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Eh, si no, sería inviable, porque ¿Han los Han tocado artista, todas las puertas. Todas las puertas. No quedó ninguna puerta, puerta por recorrer. Ninguna puerta. Y todas eh, se bueno, abrieron. Todavía no ¿no? falta, todavía ¿Y no falta abrieron, recorrer y, y, ¿Y Todas se abrieron todavía. Sí, sí, hay puertas. Hay puertas para recorrer. Sí. Y, y en eso, bueno, eh, con eh, Yaya... Ya Le eh, mandamos eh, un saludo a Fabián, que está... Justamente está viajando está en estos momentos, o sea, todo el tiempo está recorriendo. <risa> está golpeando puertas, puerta. <risa> en diferente horario. Bueno, yo hoy cuento, estuvieron por la... le cuenta, el otro día, darle, cuando dale. venía su amigo Héctor Laca a visitarlo, yo pasé por allá, él le contó... Ah, y sí. estaba dentro de la oficina. Ya, está, ya, estaba ya, estaba, Ludi ya estaba cerrando la fiesta de la sociedad con cuero. Sí. La de soco con cuero. Este, y ahí le dice la bueno, nosotros eh, le pidió un lugarcito en el escenario ahí y Ludi no se achicó, ¿eh? Así que.. Sí. Al escenario así. mayor lo mandó ¿no? Sí, lo mandó al escenario ver, mayor. Segura, ¿no? segura. Eh, tienen esa, eh, esa, esa impronta, ¿no? Eh, vemos fotos, por ejemplo, con funcionarios nacionales, eh, Juanjo Bailo, qué sé yo, Enrique Cresto, Carla Cresto, a todos los. Y al sí, otro sí, día con van, una pala plantando un palo. Hoy estuvo con, eh, bueno, con la Secretaría de Cultura de la provincia, con Francisca D'Agostino, que tiene una, un apoyo enorme a la fiesta, y bueno con el diputado zaballo también, eh, gestionando, hablando y proponiendo diferentes eh, organismos para que puedan apoyar a la fiesta. Eh, nosotros estamos recontra motivados, porque sí, la verdad sí. las repercusiones son buenas. Sí, sí. Eh, la cartelera, no es fácil tampoco elegir una cartelera y por ahí... Eh, darle esa impronta, por ejemplo, de los Nocheros y los, el domingo la Bersuit, eh, es totalmente diferente, pero bueno, eh, habla de que es amplia la, la convocatoria. Hay una diversidad, Miguel Figueroa, los Mario Pereira, son los artistas los más Príncipe. convocantes, los príncipes. A ver, nosotros que charlemos. ¿Le voy mandar en esta un mensaje mesa? al máster a ver si Ya no. le vamos a mandar un, mensaje... un mensaje. en vivo, mándeme un mensaje Para... al máster a ver no, si siempre no. Siempre contesta, siempre contesta. Eh, estábamos viendo recién ahí en la tele, sí. la, la cartelera ya. Eh, ¿Cómo arrancamos? El jueves es totalmente gratis la entrada, ¿no? El jueves es gratis. ¿Habrá espectáculo el jueves? Sí, va a haber espectáculo. ¿En el, el escenario sí, sí. o la peña? En, el, en la peña? No en la el jueves. peña. La Gran peña, es... jueves. Gran peña. Gran eh, peña. Eh, el viernes ya, bueno, el viernes se cobra la entrada, sábado y domingo. Eh, también lo que sí, a modo de primicia, le voy a tirar, que nosotros estamos trabajando con el tema del combo, para de hacer un combo... Ah, ya eh, sale el combo, ¿no? Sí, sí, ahora la semana que viene. si bueno. eh, no sale el sábado, eh, pero o, ya está la O el... sea, va a ser por mil tickets, como es la empresa? Mil tickets, ¿no? Mil, ticket mil tickets. Mil sí creer. Y si de creer, y van contra el río. O sea, pueden financiar el combo... Exacto. O sea, para las tres noches, ¿no? Eh, este viernes, trimiso. sábado y domingo, o sea, sí. si vale ponerle, no sé, 1.500 pesos a la entrada, eh, tener la posibilidad de financiarlo en 6, 12 cuotas. Eso es para. Solamente. El combo sale 3.000 pesos. 3.0, está bien. 3.000, el combo sale 3.000 pesos. Pero usted está mirando, Nochero, Mario Pereira, La Versuit, Los Príncipes, y Monchito Merlo. Sí, no, pasa no, cualquier doma de acá y pero, va a pagar 1500 o sea, pesos la entrada hoy, de uno 1500 pesos no va a ir a Nada, ¿se entiende? entonces <ríe> no y aparte un, la, la, la parte comercial la cantidad de, de, de cosas que hay para ver es una que, quería quería agregar esto, no porque que nosotros estemos hablando acá detrás de cámara, bueno es frecuente eh, hemos de alguna manera acompañado siempre razón tiene Martín, más allá de que en un lugar o no dirigencial el, el, el ciudadano de Vialet la siente propia y la vive a la fiesta. Para usted que está del otro de la cámara, eh, comentarles que eh, generalmente los espectáculos estaban definidos quizás seis meses, nueve meses de, con anterioridad. Han dado un salto de calidad a esta gestión, en una transición, que hay que recordar. Es decir, socios de la institución que tomaron la impronta y en cuestión de meses hasta los propios, tenemos que reconocerle por eso hago... hago Presente acá la felicitación a Martín y a todo el equipo que lo acompaña de la jerarquía de los artistas. ¿eh? Porque no solamente es la cuestión numérica, sino que también hay que entrar en la agenda de esos artistas, generar los contactos. Bueno, pero estaba la otra la más técnica. Eh, cuando ellos arrancaron, por ejemplo, si vos querías contratar un, un espectáculo, a seis meses no había... No había. Imposible. No, no, había no había porque no, no, la situación económica... Eso, eso fue no había. Un Era un problema. Eh, eh, es más, no voy a decir quién pero fuimos por otros artistas en un principio que no, no lo pudimos eh, convocar porque ya, ya estaban contratados y hay unos que no te pasaban ni precio porque bueno, en noviembre no yo le cuento Era una incidencia No había... recorremos los escenarios por una cuestión cultural, ¿no? fuimos a Maciá, ya nos hace el amigo Chango que vayamos redondeando y estuvimos con la gente de Celebera con la cual hicimos buenos vínculos, también estuvimos con la gente de Qué Locura y no vamos a negar que, con, más allá de que el manager es quien tiene los contactos, conocen la fiesta de lanzado ¿eh? sí, claro. Y estuvo la opción de poder estar acá. Sí. Todos quieren venir, ¿eh? Esto no es vanidad, esto es una realidad. No, no, no es, es una Oco, vidriera ¿cómo? esto, no es cualquier cual. cosa. Lo que pasa es que nosotros estamos en Viale, pero lo que tenemos la posibilidad de salir a distintos eventos y vos te das cuenta la característica de todo, Viale, como se dice, es la mayor vidriera del litoral, loco. No hay sí. poca cosa. No, no, no. Por no supuesto. Hay poca cosa. Cerramos y por Cerramos porque eso eso tenemos sí. que trabajar. Estamos en eh, ¿eh? recordar el combo. Te tiro lo del el combo. combo. El combo para. que no. se va a poder comprar hoy. Viernes. Eh, viernes, sábado y domingo. viernes, viernes mil. sale mil pesos, el sábado, eh, el sábado 1500 y el domingo 1500. Claro, está bien. ¿Y el eh, combo 3000. El combo te sale 3000, claro. ahorra, ahorra mil pesos. Eh, ¿Y qué hacemos con los socios? Y los socios, por eso iba a decir, los socios entran gratis los tres días. Dale. El que compra el bingo va a tener un, una entrada para a elegir, a opción. De, de cortesía. De cortesía. El día que quiera. El día que quiera, sábado, domingo o viernes. Si ¿Está bien ese domingo. reconocimiento a los socios? El socio, Perfecto. y recién estábamos hablando, el, el socio no solamente el que, el que está hace toda la vida en el club, sino el que, el que apoyó a la gestión, que por eso también queremos hacer un reconocimiento todos los que... ¿Qué cartera de más o menos hay hoy en día? Entre para saber. 600 700 O sea, 600 personas, más o sea, el de cortesía pueden entrar. Pero se aumentó la cartera de Sí, claro. De sí, sí, sí. Eso hay sí, que aclararlo. Sí, sí. Evidentemente Y, y viene aumentando apoyo. todos los días. Hay un apoyo a la gestión, porque si no, no se podrían estar haciendo todas estas cosas. Tal cual. Bueno, sí. Hay un apoyo. Bueno, vamos a un pequeño corte, ya volvemos desde el quincho. FACI, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita.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 Con el Intendente de Concordia, Alfredo Francolini, estuvimos en, en OSA, primero viendo lo que, lo que es la no de, de lo que es la ampliación de la, de la planta de agua, es decir, la, la planta de agua de Concordia cuando se hizo el proyecto fue en 2004 y se terminó aprobando en 2018, entonces hay muchos barrios que quedaron afuera de ese anillado. bueno, es la ampliación para que esos barrios se incluyan. Por otro lado, todo lo que significa de fortalecimiento con micromedición, la compra de 5.000 medidores, que ya está la licitación en marcha, una licitación internacional. Y ahora en el Ministerio, firmando este segundo plan de, de pavimentación, el primero, como lo dijo el Intendente, está en un 50%. Esto no solamente mejora la calidad de vida, eh, vamos cada vez achicando más la brecha, ya que Concordia tiene más de 3.500 cuadras de ripio. Sino que también genera puestos de trabajo y se suma a la cantidad y muchos frente de obras que se están haciendo con fondos nacionales, con fondos provinciales y con fondos municipales. Firmamos recién con Enrique y con el secretario de obras públicas, Carlos Rodríguez, pero la no objeción para 75 cuadras nuevas más de pavimentadas en la ciudad. Bueno, son cuadras de hormigón, cuadras de asfalto. Previo a esto, el municipio de Concordia está haciendo un cambio de cañerías, tanto de cloacas como de agua potable, en distintos. Eh, proyectos que fuimos elevados en su momento a Lenosa y bueno, que esos, de eso salió este cambio de canería Así que la verdad que para nosotros es muy importante esta firma. Bueno, Tercer bloque aquí desde el Quincho del Viales, Fútbol Club, eh, en esta ocasión eh, con el pro tesorero de la nueva, la flamante comisión, ¿sí? Porque ¿cuánto llevan en gestión, doctor Sione? Buenas noches. Buenas noches para todos. <coughs> Llevamos desde marzo. Estamos en la Comisión Barso, Nueva. mes tres, estamos en el mes nueve. ¿Seis meses? En seis meses. Seis si meses. Y en seis meses han hecho una revolución, no solamente asumiendo la, la, la, la impronta de realizar esta eh, vigésima fiesta nacional del asado con cuero con artistas. Recién charlábamos con eh, Martínez Moon. Eh, bueno, me sí. lo decías recién, ¿no? Cada día te vas enterando de un artista Todo, nuevo. No, todos los días un artista nuevo, la verdad que sí, o sea, no... Nos sorprende y también nos asusta un poco este tema, porque estar con el tema de la fiesta de la sopa con cuero, uno siempre lo veía de afuera. Era ver el tema de la fiesta de la sopa con cuero, uno... O sea, verlo de adentro, vivirlo de adentro, lo que es estar en ese manejo que la verdad que realmente no es fácil. Estamos, como dijo Martín anteriormente, nos los lunes para la fiesta que pasó ahora, el martes. Mucho Bueno, ahora estamos todos los días, nos estamos reuniendo, porque es tenemos que organizar... Todo, desde el detalle de que quién está a cargo del de descartable, que la entrada, que la bebida. Por eso te digo, o sea, es un trabajo eh, arduo y lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Doctor, Pero bueno. a, a la par de esto, la vida institucional no cesa. Estuvieron con eh, el evento del sábado que fue multitudinario. Sí. La comisión directiva estuvo al frente de ese evento también trabajando. Estuvimos, sol sol. estuvimos trabajando la comisión directiva ah, y todas las subcomisiones del club. Y las subcomisiones. Las subcomisiones, que eso hay que destacar, el apoyo que hemos tenido y que estamos teniendo de las subcomisiones. bien trabajando con las subcomisiones. No, o sea, hemos tenido reuniones al principio con todas las subcomisiones y bueno, estamos ahora este, llevando adelante reuniones y bueno, estamos ahora definiendo cómo vamos a hacer el tema del trabajo para la fiesta de la Sado con Cuero. Y bueno, y el apoyo que tuvimos ahora este fin de semana, que quedó más que claro, de todas las subcomisiones y bueno y cómo estamos trabajando nosotros también porque también la comisión directiva tiene que afianzarse conocerse porque tenemos cada uno tenemos nuestras ideas y lo toman cosas... como una como una señal digamos esto de, de, de, de beneplácito de estar acompañado por las subcomisiones totalmente es eso importante sí. para la comisión eso es eso es muy importante porque yo creo que la institución lo que es el Vial de Fútbol Club no podemos trabajar como comisión directiva solo sin el apoyo de las, de las subcomisiones porque somos todos el club eh, un, de, un dato, después Moreira le va a preguntar por la cuestión de infraestructura que sabemos Moreira tiene todas las novedades ahí noviembre, fiesta de asado con cuero pero los primeros días hay un viaje a Mar del Plata hay que acompañar, hay que cumplir como padre con la subcomisión de básquet subcomisión de básquet va eh, Premini, Mini, U15 y U17 estamos viajando el día 4 de noviembre eh, a Mar del Plata a acompañar este, a los chicos en una experiencia que yo creo que es muy buena el trabajo que están haciendo los profesores, tanto Esteban como Nelson, Nelson, que han estado en ese tema y la subcomisión de básquet, que la verdad que en eso están trabajando. ¿Y cuántos chicos van ahí? ¿Cuarenta y...? casi sesenta? cuarenta y seis, cuarenta y siete chicos. Ah, sí, sí, sí. Este, creo que son cuarenta y seis, cuarenta y siete chicos y los otros son lugares que quedan, que lo ocuparon padres y somos algunos padres que vamos a este aparte porque no hay más lugar en el colegio. ¿Y allá cuántos días se quedan? Allá es viernes, sábado y domingo, saldremos el domingo de allá. Que nos contando, Te das Qué Dios, besito. Bueno, estás enterando... Qué es lindo para los chicos también. No, ¿sí? no, es una experiencia, una experiencia muy linda. Que eso se hizo hace, creo que algo de seis años, se hizo ese viaje. Después no han viajado más los chicos, así que es una experiencia muy linda. Doblemente gratificante porque ahí cumplirías el rol de dirigente y de papá. Y de papá, el ¿eh? Joaquín. Ahí, estar va estar... ahí ¿no? nos va a tocar acompañar, digamos. Así. Sí, a vos también te va a nos tocar. Va a, decir, a no, a Tomás. Sí. Buen viaje. Sí. <risa> Buen viaje. <risa> <risa> bueno, estamos desde el quincho de sabroso en Viale Fútbol Club, hablando de la fiesta del asado con cuero, hablando de la actividad del Viale Fútbol Club. Y también hay cosas, son seis meses de trabajo arduo, decía Masi, que le ha tocado bailar no con la más linda, en, en, si hablamos de muchas situaciones. Pero hay cosas para anunciar, eh, ¿en qué se está trabajando ahora? ¿En qué es acá, en el quincho de al lado, ahí, hay un proyecto hermoso que se arranca Mira, en cualquier momento? Eh, estamos justamente, nosotros que entramos en la subcomisión vimos que desde un primer momento nos empezaron a pedir el quincho es algo que continuamente nos están alquilando el quincho para distintas actividades, lo están usando los chicos de, de Danza este, los chicos del, del Educando también se le están dando muchas funciones y vemos que el quincho hay que hacerle muchas cosas. En uno de los proyectos que teníamos, lo estuvimos hablando como comisión directiva, ya eh, tenemos el proyecto armado y yo creo que si nos. no quiero decir bien fechas, pero estamos esperando concretar con el, la parte de mano de obra, porque ya tenemos todo listo para arrancar, así que en cualquier momento arrancamos con el quincho nuevo. ¿Qué le van a hacer? ¿Cambiar el piso? Eh, se cambian piso? abertura, piso, techo, todo y todo lo que es la parte exterior cambia totalmente. Que ya en breve vamos a hacer la, el anuncio y vamos a mostrar sí. bien cómo queda el nuevo diseño de, del quincho de acá del viaje. Como protesorero, eh, estamos obligados a preguntarle cómo están los números de la institución. ¿Cómo venimos? No, no, no, los números venimos si bien. están haciendo ahora, obras, y si están haciendo se cosas, está haciendo, porque la, Estamos haciendo obras. La casa está en este, orden. Tenemos en orden los números, la verdad que en eso venimos familiarizándonos con muchas cosas, como toda cosa nueva. Este, pero nos venimos bien, trabajando todos juntos, sí. este, tanto también las firmas que apoyan a la institución. Mucho que apoyo eso tenemos, institucional. Mucho apoyo institucional, porque eso hay que dejar este en claro que el apoyo institucional que tenemos de las firmas están apoyando al Villarreal de Fútbol Club, eso es fundamental, porque yo creo que toda una institución sin el apoyo exterior hoy no podría... Este, Doctor, no ¿y, ¿y los socios? También están los acompañando. socios lo están acompañando se están haciendo este, se están haciendo nuevos socios estamos trabajando con ese tema de los nuevos este, socios que ahora estamos haciendo en la, la secretaría, tenemos, estamos trabajando con un sistema nuevo para el tema de los socios y bueno, yo creo que es como todo la realidad hay que ponerlo eso es algo que no lo podemos este, dejar sí, de no tener en obligar, cuenta sí o sea, que... la, es, hacerte socio implica un gasto mensual tenés chicos de estudios Trabajando ¿Cómo le va? Chicos que vienen a estamos en vivo, así que la saludamos. ¿no? Eh, claro, o sea, eh, eh, eh, estamos en el encomendor. En lo mismo que club, pasó Malelo, ahí sabroso también. Esto es, eh, <risas> habitué. Llegaba recién el dueño de casa y lo saludábamos también. Ya vamos a estar, vamos a estar charlando también con, con el dueño seguramente aquí de, de este espacio, quien está hoy este oficiando de anfitrión. Eh, es así todos los días, viene el Fútbol Club, es una gran familia, ¿no? Es una gran familia y acá en Sabroso que estamos más que recibi bien recibidos. ¿Este es un espacio etc. de reunión frecuente? Y no sé, es reunión, reunión frecuente, frecuente y cuando terminamos las reuniones también. No, es, es el lugar obligado. Es no, el antes antes que, que comencemos el programa ya estaba la mesita ahí. Ya está lista, eh, ya está lo, preparada. Los comensales estaban organizando no sé qué, pero estaban ahí. No, Cerveza no, sí, ya por medio? No, ya, eh, estamos... Nos mandó un mensaje Mario Pereira recién, ya lo vamos a, a poner al aire este en un es ratito. Instantáneo, ¿no? eh, fue tenemos, instantáneo, en vivo. Generado, este fin de semana lo vamos a estar viendo en María Grande. Exacto. Eh, y, y ya también se prepara para lo que va a ser eh, el 20 de noviembre aquí en la fiesta nacional del asado con cuero. Eh, ya es un amigo de la casa, digamos así. Pero bueno, importante contar con estos artistas eh, convocantes que también deciden acompañar a la cultura, a la gastronomía. No me quiero olvidar de esto, Martín dio importantes anuncios con respecto al combo, con respecto a los socios, la consideración para el socio, no solamente para el de antaño, para el tradicional, sino para el que ha confiado, como dijo Martín, en esta gestión. Esa es una decisión, me parece, muy, muy, muy acertada. Con respecto a los estándares. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Se va a hacer una, una, una apertura? ¿Ya están recibiendo pedidos por parte de las firmas y los comercios que siempre han estado apoyando la fiesta? ¿Cómo se está manejando con eso? Bueno, eso estamos definiendo justamente la semana pasada. Este, tuvimos varios llamados y esta semana estamos definiendo bien este, tema precios y lugares porque estamos rediseñando los lugares porque este año va a ser el escenario mayor. Entonces las carpas van a estar ocupadas en... Volvemos al escenario mayor, el tradicional, el tradicional, en el centro de la cancha, un costado de la tribuna. Exactamente. O sea, la gente que era muy a al club. Salón grande, ¿qué va a ver Ahí tenés, están, o sea, como siempre. Como era antes, como era stand. antes y los stands que vas a tener afuera. Depende te de dónde van a ser. Atrás, donde son las canchas de ¿Vuelve bueno, las peñas? No, totalmente. Eso es yo lo tradicional. Es, es sí, lo tradicional y es lo que nos, nos identifica. Bueno, vuelve a las peñas no y hablar. sigue el patio cervecero. Patio cervecero por los chicos. No, el patio <ríe> cervecero sí, pero bueno, ahí tenemos. Estamos con unos dilemas que, bueno, tenemos que arreglar el tema de horarios que son. Pero no vuelven. Vuelve, vale, vale. Vuelve. Y vuelve el escenario sí. mayor. Así que, o sea, vuelve enterita la fiesta de la Sierra de y son los 20 años. Son los 20 años, es un desafío importante el que nos toca. ...en los 20 años, así que bueno... ...esperemos que nos acompañe el tiempo... ...la gente y... ...bueno, a trabajar de acá a noviembre... Como ...no podemos, ¿no? Estamos charlando con un médico... Eh, ...de los cuales en la localidad han estado al frente... ...también acompañando a instituciones como el hospital... ...como la clínica, como el centro de salud... ...siempre con respecto a tener la pandemia... ...hay gente que todavía eh, sigue utilizando los rijos, ...sigue manteniendo esas normas de seguridad... ...que eh, son importantísimas... ...nosotros también como evento nacional... ...lo vamos a seguir teniendo en cuenta, ¿no? O sea... Eh, vamos a, a disponer de eh, eh, todo lo que todo son los lo medios se de seguridad, las Exacto. tenemos eh, presentes y las vamos a tener para la gente que venga a visitarnos en el viale que le vamos a tener para darle y hay que tener, obviamente, las medidas de bioseguridad son siempre y van a estar y el club se va a hacer cargo. Ya las tuvimos la... el año pasado con el evento y este año volvemos a capacidad plena. A capacidad plena. ¿Tenemos? Bien, es importantísimo tener en claro todas estas, estas novedades porque la gente ya se prepara, la gente tiene un sello característico. si Además de eso, nosotros le imponemos que vamos a tener una cartelera, de nivel nacional, tener Nocheros tener Mario Pereira, tener La Versuit tener esos espectáculos nuevamente sobre el escenario a uno le dan como esa nostalgia de recuperar ese marco nacional, Dante, que ¿Sí? durante 19, 18 años siempre celebramos aquí en el Viale Fútbol Club. ¿no? Exacto. Exacto. Este, gracias, doctor, por acompañarnos. ¿eh? Bueno, no va a ser a ni el primero ni el último programa este, de la fiesta de lanzamiento. Hoy venimos <risa> a visitar acá en su segunda casa, ¿no? El ya... próximo va a ser en el Fogón, ya, ya, sí, ya vamos sí, a estar con más calor, con otro estilo. Otro bueno, estilo. yo les contaba... Hace 14 años que viene a la fiesta nacional del asado con cuero, el gringo. El gringo. Porque a todos lo conocen como el gringo. Sí, señor. ¿Eh? Hoy tiene una escuela en, en Córdoba, en Arroyito. Y nos mandó un saludo para la gente de Bierfo del Club, para la, los organizadores de la fiesta del asado con cuero. Una escuela gastronómica. Una escuela gastronómica tiene. Y, y, y es un agradecimiento además porque aprendió mucho, dice acá, y la fiesta le ha permitido hacer esto. Así que nos vamos al corte con este saludo amigos de Viale, un abrazo grande desde acá, de este amigo campero que siempre ha estado en Viale, 14 años hemos estado representando allá, participando de, lo, de ese gran festival del asado con cuero, así que les mando un saludo muy, muy enorme a, todo, a todos los asadores y a toda la gente de Viale y a toda la audiencia así que, bueno, gracias a Viale yo he podido formar mi escuela campera de gastronomía campera y bueno, los vamos a estar presentando en noviembre, si Dios y la Virgen así lo quiere. Los vamos a estar presentando con una escuela de asadores. Y bueno, gracias a Viale, pues se ha podido lograr todos los objetivos que uno ha querido en la vida. Un abrazo, cariños a todos y bendiciones para todo Viale.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 Bueno, seguimos, eh, qué lindo, lindo mensaje, de qué? el lindo mensaje el de, el de nuestro amigo el gringo. el gringo que va a estar este año nuevamente y bueno, después tenemos un saludo de Mario Pereira que recién nos mandó el audio eh, Estuvimos en contacto ahí Martín. ¿Es Mario Pereira el artista o Mario Pereira el artista? No, no, no, eh, el es, así, el es así, es así, es así, no quédese tranquilo Es más, si el, viajamos, 2 de la mañana estamos saliendo para Laguna Larga con, los sesenta, con el contingente de 60 alumnos de la escuela técnica si no, con gusto nos quedaríamos y haríamos el video institucional. Martín, la fiesta del asado con cuero también es esto, ¿no? Lo que pasaba con el gringo es eh, concordia, camaradería, amistad. Mucha gente llama para ofrecerse y venir a trabajar. ¿Es así? Sí, tal cual. Eh, me encontré con un asador que viene varios años, hace varios años, ahí en Paraná, un día que estábamos haciendo un servicio con el club, y me dice, yo este año quiero ir y ganar... Ah, y ganar. Quiere ganar el... ¿El concurso? el concurso de asadores. Ah, eh, te, ven, metió no. te metió una presión eh, importante. Pero ni, ni sabía con quién estaba hablando él. él. sabía que estaba en el club, ah, pero ni, ni me presenté ni nada. Ellos se preparan nada, todo nada. el año para la fiesta. Y ese es el desafío que se había planteado claro, de venir. Primero anotarse, porque hay que anotarse, ahora a partir de octubre arranca la inscripción. ¿Cómo es el proceso eh, de la inscripción? Bueno, eso está el Bebu, el Badaraco, el Bebu, sí, como sí, todos sí, los sí, años. Sí, sí. Eh, de jurado. De jurado, y va a estar con el tema de. Eh, de las inscripciones de los asadores, eh, que hay un montón, ya hay un. Sí, sí. Hay una motivación de, de venir a asar. ¿hay un, un tope, digamos, vamos a tener una consideración. Es decir, bueno, hasta acá eh, esto es la cantidad de equipos que podemos tener. ¿Que pueden no, la, los, las inscripciones eh, no vamos a tener límite, ¿No pero. Hay no, no, no. Pero después va a, haber, va a haber un sorteo, depende de la cantidad claro. de. De claro. que se, se inscriban. ¿no? O sea, digamos, son 30 los que van a concursar y Exacto. bueno, irán al sorteo. Ahora irán nos sorteo. metimos en un tema, yo vuelvo a repetir esto, la gente viene a la fiesta porque es una fiesta gastronómica. Si te chapa, lo encuentra el chaqueño palavecino como lo ha encontrado. Abel Pintos, Nocheros. Bienvenido sea. Pero la gente, ¿sabe qué? La fiesta es gastronómica y viene a comer. ¿Y por qué exacto. fue una prueba piloto lo del fin de semana? Porque la gente ya está más que confiada de que sabe que acaba de encontrar las mejores alpargatas, las mejores empanadas, la mejor carne con cuero. Las empanadas, agradecerle a la, la, la familia Flata ahí, la Messi Flata. La, la, la Messi Flat. Ah, no, no, no, impresionante. Es un sello de calidad. Es impresionante. Porque la, la destacaron el otro día cuando hicimos este evento de las empanadas criollas. Y bueno, los piro también. Es son palabras mayores. Palabra mayor. En la Mirá, próxima en la las vamos a comprometer poner... que estén, porque amerita también que tengan, por supuesto, no necesitan el reconocimiento de nosotros, pero sabemos de que estando las Messi, hay sí, ga garantía. Y, y bueno, como ellas, hay un montón de gente es... que, que la, que la molen con la torta, las tortas. Las tortas asadas. Las claro. tortas asadas, riquísimas. Bueno, y el asado con cuero que es de, de, de, todo el mundo quiere venir a probarlo, el que no lo probó, y el que lo probó quiere venir a... El es que lo prueba no puede dejar de venir. Exacto. Y, claro. y es algo que Aparte tiene año la año. posibilidad en, en, en las fiestas de asado con cuero, de venir a probar el asado con cuero, hecho de diferentes formas. Exacto. Y por pero, gente pero, de distintas provincias, o sea... De distintos países. ¿Me entendés? De, hablemos del extranjero porque ha venido gente de asado Sí, claro, y hay, hay intención de, de, de venir a asadores de, de, de Uruguay... ¿Sí? De Brasil y de México. Así que estamos viendo si a ellos lo podemos incorporar. No sé si en el concurso, pero. Como pero anfitriones también para, recibir. Para recibirlo. Ellos a vienen a sacarse un gusto. Exacto. Es algo importante. Ah, y comer. Cuando se decreta la fiesta nacional, tiene que ver también con esto ¿no? del intercambio cultural que se genera, no solamente de forma regional, internacional. Hemos estado en la fiesta, han estado paraguayos tocando el arpa, Exacto. mexicanos trayendo eh, los picantes, eh, sí, sí, sí. los jalapeños, yo los conocí acá en la fiesta sí, sí. del asado con cuero. Eh, bueno, lo que son los hermanos uruguayos, chilenos, eh, hondureños. Impresionante. Lo que, lo, que genera, lo que genera la fiesta del asado con cuero, culturalmente, no lo podemos medir en número. Sí, no, no. porque es trascender. Martín, hablando y, de números. Y hablando de números, ah. eh, no, eh, pensaba, porque el tema hotelero, que ahí pasa también una es complicación que tenemos en la ciudad. Eh, bueno, hoy estamos eh, charlando ya con Rubén Reset, de, de las termas, para, para tener ese ofrecimiento de, de, de, de plaza, eh, que venimos dialogando muy bien tanto con él como en Crespo, eh, por diferentes plazas, que también lo tenemos que ocupar de esas cuestiones. Y, ¿no? y además tenemos ese fin de semana la fiesta de, la fiesta de disfraces, que es convocante también para otro sector, ¿no? Exacto. Pero te trae gente... Entre Ríos y, ocupa entre Río una es... posición estratégica en la, cal, en la cartelera nacional. Exacto. Exacto. Sí, sí, así hablar. como enero nosotros hicimos Córdoba, Cosquín, Jesús María, bueno, noviembre, Entre, eh, Ríos. En entre Ríos... Mirá ese estamos... fin de semana la gente que se viene de Buenos Aires, fiesta de disfraces, primer nivel... Todo el país, países vecinos. Fiesta de la salud muy bueno a nivel nacional. Gente del de extranjero también. Dos fiestas multitudinarias convocantes. Multitudinaria. Es muy bueno el dato que tira el Moon, ¿por qué? Porque siempre una de las cuestiones a resolver es la cuestión de alojamiento. Claro. Exacto. Y por ahí nosotros queremos invitar a la gente que de viales, si tiene un lugar eh, para, para recibir a, claro. a, a, a gente que, que lo, se, se vaya por la página que, claro. porque también es un ingreso económico para, el, para nuestro eh, vecino ¿Van a implementar eso? Yo sí, sé que Federal, sí, sí. por ejemplo, para la fiesta nacional de Chamamé Luna no me puede... El otro día. Sí, Federal lo hace así, lo hace así. y, y así. es claro. una comunidad muy similar a la nuestra exacto. donde el visitante que necesita una cama, un espacio propio donde descansar, no viene a dormir piecita al fondo viene a, a celebrar a festejar exacto y con eso se puede generar una plaza mayor de disponibilidad de camas para alojar al visitante. Exacto. exacto. ¿Cuántos claro, hay que tienen el quincho con.? ¿Tienen un quincho? ¿Se pueden ir a la casa de los hijos? Pero o claro, hijo, bienvenida a ser a la casa y viene exacto. la y deja la casa libre. Y entonces... ese fin de semana vienen acá a la fiesta de claro, San Fuero. Eso es lo que, exacto, lo que hace federal. Inclusive federal, y esto Rinaldi seguramente ya se los comentó, Luna sabe bastante de esto. Como Federal lo hace en febrero, las escuelas tienen la posibilidad de alojar. Nada. Los medios de prensa se alojan en las escuelas. Nosotros estamos en noviembre, ¿no? Pero ¿quién dice qué instituciones? Sé que hay algunas instituciones, por ejemplo el comité ha alojado en más de una oportunidad, asadores, por ejemplo. Sí, asadores sí. No. Eh, las instituciones ya estamos hablando con el tema de, del alojamiento para los asadores, Yo. tanto con panes. Sí, sí, sí, claro. Es bueno eso. Eh, con bomberos sí. y otras instituciones intermedias que también han ofrecido y venimos charlando sobre ese, sobre ese tema. Con respecto a, a la jornada entera, ¿no? Porque hasta el momento venimos con, lo que fue el año pasado, la jornada nocturna. Pero la fiesta tiene una autonomía de todo el día. El asador va a estar las 24 horas del día, rotando su espacio Ajá. porque las parrillas no inician el miércoles. El miércoles. No el miércoles como fue siempre. El encendido tradicional. El, el y a partir encendido. de ahí, hasta el lunes a la madrugada, sí? van a estar... No se apaga. No se apaga. A ver... Después vendrá el bingo, ¿no? ¿A los poquitos días? A los pocos días. Creo que ahora se estira un poco más porque arrancamos, como éramos nuevos, arrancamos más tarde, pero creo que al mes y medio, dos meses. Humanamente eh, hay, que, hay que hacer un parate porque no, son muchas horas. Sí, claro. Pero durante la jornada, al mediodía, estando dispuesto el espacio de las peñas, estando el patio de asadores, estando toda la infraestructura, ¿se va a brindar algo más? Sí, claro. Eh, estamos trabajando para que haya una peña al mediodía, no. Eh, Muy buenos. bueno uno... Sábado al mediodía, domingo al mediodía. Sábado al mediodía, Peña. domingo al mediodía. Peña. Hay mucha con, gente eh... mayor que cuando va Hernandaria en... con su amigo Miguel. Van al mediodía. Van al mediodía. Y y mediodía. Tienen toda disposición. Eh, claro al no, mediodía, tiene que tener. Es y es y está, bueno, los chicos del taller de, de folclore que cantan en, en el club, que ellos ocupan el quincho rojo. Eh, bueno, ellos se han ofrecido bueno, para. Estuvieron para el, para el fin de semana actuando. Exacto, de actuaron cual. al mediodía. De... Y hay eh, por lo menos cinco academias más que se han ofrecido para venir. Un dato de color, porque automáticamente cuando lo ven a ustedes y lo asocian con la parte de espectáculos, hay un montón de artistas, eh, sobre todo folclóricos y demás. Eh, ¿Cómo hacen para inscribirse en las peñas? En las peñas, eh, ahí hay un número de teléfono, se, se van puede participar. A seguir, claro. Eso es importante decirlo. Todo el que llegue a la peña va a tener su espacio. Eh, no le garantizamos 40 minutos de presentación, pero va a tener su espacio como lo ha tenido exacto. siempre, porque exacto. las peñas no tienen horario. No tiene horario. Es, claro. Eso eh, lo dispone bueno, la gente. el patio cervecero también. Y el pa Exacto, y el patio cervecero, donde después. Pero más tarde, también? va a ser más tarde, lo vamos a hacer más tarde. Que, pero ya no sé. se hizo una. Y, y conviven muy, bien. Y conviven los muy los, bien, los públicos conviven muy bien, porque eh, eh, la gente, una vez que ya eh, disfrutó de la peña, sigue con el patio cervecero y les tira un poquito más. Entonces, pero, por ahí lo de las peñas pues voy a descansar un rato, porque al otro día hay que estar, eh, patio de asado... Hay gente para todo, o sea, es una sola no, parte de la, la, la fiestas de las la, la, la, cuando subcomisiones la sub también que laburan, laburan un montón bueno, más allá de que nosotros estamos en la comisión directiva, pero acá hay un montón de gente que tiene ganas de laburar por el club, sabemos que es un ingreso importante para las arcas del club y que por ahí, eh, para todas las disciplinas que están en competencia eh, el otro día hablábamos con algunas disciplinas no lo había empezado a nombrar, digo, pero eh, ellos con lo que habían recaudado el oh. año pasado una, en la fiesta del asado con cuero financiando durante todo el año entonces claro. eso habla de que a la fiesta, a, al club le sirve y al, y, y al y pueblo le sirve en las noches del asado con cuero triplicamos la, la, la cantidad de gente que anda en el pueblo durante el mes. Exacto, o sea, claro. hay mucho el movimiento que se genera. Hablamos de los espectáculos, Me hablamos olvidando de algo que, quiero, sí. que es importante porque nosotros con la comisión, eh, en el sentido del tema de los estanes, que ahí, ahí anda Albano, eh, nosotros queríamos darle la posibilidad a la gente de Viale, a, lo, a los comercios de Viale, de darle la posibilidad de que tengan en su lugar y que puedan pagar eh, en dos cuotas el stand. No es mucho lo que se está cobrando, se está cobrando alrededor de mil pesos, eh, pero bueno, para, Totalmente un accesible. Viale, claro, para un comercio de viales, para darle la posibilidad que estén en la fiesta de la Sabón Es importante eso de destacar, que la prioridad se la, se la den al comercio local es muy importante. La verdad que los felicito por esa iniciativa. Hablamos de espectáculos, hablamos de stand, hablamos de recurso humanos, nos falta hablar de la vedette de la fiesta. ¿Quién es la vedette de la fiesta? La carne, señor Martín. Sí. Ya estamos pensando con quién vamos a trabajar. ¿Tenemos sí, seguramente ¿Eh? ¿Eh? trabajaremos con la firma Estés como todos los años. ¿Qué, qué importante es esta firma, ¿no? Sí, claro, venimos hablando con ellos y la predisposición es muy buena para con el club, para, para con la comisión y para la fiesta misma. Cuando eh, le llevamos la propuesta eh, de los artistas que teníamos medianamente charlado, estoy hablando de hace eh, dos meses que fuimos y eso, bueno, es importante reconocerlo siempre, ¿no?, eh, a, la, a la familia Esters por esta disposición. O sea que vamos a ver los térmicos allí sí, eh, claro. acompañando, porque eso habla de salubridad, habla de sanidad, y aparte habla de que van a acompañar con eh, su cabaña, ¿no?, van a tener la, la carne dispuesta para que eh, los parrilleros, los asadores dispongan de lo mejor de lo mejor. Pero claro que sí, la mejor carne. Eh, la hemos probado, ah, la hemos probado. Es, bien, aparte sacan... es una carne preparada, Exacto. Eh, no es cualquiera. Exacto. Eh, ¿Cuánto eh? quieren al club esta gente? no? Porque ellos se dedican a la parte avícola, pero van a estar aportando en esta cuestión muy particular. ¿Tenemos idea más o menos de cuántos animales eh, todavía venar? No, no, no estamos en eso, en eso anda Nerio Nerio, que bueno, siguen lo mismo. otros sello de calidad. <risa> ya, ¿no? es, que le va a dar eh, esa responsabilidad también que tiene que tener ese sector, porque es muy... Sí, es muy exigente, exigente y tener que conocer del tema de la, de, la, de la vaca, de la vaquilla y la carne y por supuesto la condimentada, que es un tema, ¿no? Es todo un proceso. Bueno, es antes proceso. que me lo despida Martín, porque ya nos quedan cinco minutos, ¿Ya? Eh, estamos en un club y le voy a dar una noticia que me pasaron recién. Bueno. El presidente y el tesorero de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña mantuvieron una reunión con eh, Enosa, con Cresto. Este, sobre un proyecto sanitario interesante para la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. ¿El amigo Ali Sí, lo pasó recién. Azat anduvo... Uy, eh, tenía una no... foto para mostrar. Tenemos que sacar la ley Anduvo en la AFA. Algo sí, en otras eh, gestiones con respecto a una asociación también de, de, de jerarquía nacional, así que felicitaciones al amigo Ale Asad que cuando esté por acá lo vamos a traer de nuevo. Martín, gracias por abrir la no, puerta. Por favor, y volvemos y cuando un cuando poquito más de calor. A, a, a, a, vamos a, vamos a, a estar en el quincho. Un poquito de fuego. ¿Cómo será no. la fiesta de la con cuero que hay un amigo de Salta me manda una foto? No se va a ver, ¿no? Pero después la pueden acercar en la imagen. Miren, se la voy a mostrar a ustedes, miro que es... Un un comprando un poncho está. Está para, la vida. No, para la no, la no podés, no podés no no. Martín, no, agradecerte, felicitarte Parece un Una título personal, no te puedo dejar ir sin preguntarte, cuando te metiste de lleno la parte ejecutiva sí. cuál fue la cosa más rara que te tocó desde la cuestión de, de, de, de, de, de, de, de dirección no porque como, como, como colaborador siempre pero desde acá adentro, qué es lo más raro que te tocó hacer hacer? <susurra> Decime que no has condimentado carne todavía. No, porque... carne no, pero bueno, eh, tenés que empezar a, a juntar sillas, juntar sillas. No hay problema. Sí. No, no, no, no hay problema. Lo que venga. Lo que venga. Es. Que... Bueno. Cosa que como bolichero no lo hacía, lo haces acá. <risas> eh, lo era todo. más fácil pasar, ¿sí? Exacto. Eh, Música, ¿eh? Exacto. Ah, no, ¿sabes no, ¿sabes no, qué? Y era el artista de la noche encima. Toda la vida. Y es bueno. más, <risas> en estos casos te tenés que quedar hasta. hasta no hay no horario. No sí, Venís primero y te va último. Es así. Bueno, nos vamos. Saludo de Mario Pereira que nos mandó recién. Y ya volvemos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo va? Bueno, va a ser un gustazo enorme, enorme, enorme, enorme. enorme eh. Estar el 20 presenciando la fiesta nacional del de asado con cuero ahí en Viale. Eh. Vamos a estar compartiendo y metiendo bulla para todos ahí, ¿eh?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 Siguiente bloque desde el Quincho, en el Viale Fútbol Club, ya palpitando la vigésima fiesta nacional del asado con cuero. En este caso estamos con otro integrante de la comisión directiva, el señor Albano Salcedo. Albano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Maxi, Dante. Eh, buenas gracias por, por acercarse al club a, a, a realizar su programa. También buenas noches a toda la audiencia. y y agradecerle el espacio que de alguna manera nos brinda para poder promocionar en este caso la fiesta. Gracias a vos por la predisposición, sabemos que no estaban los planes hoy hacer un pasaje frente a cámara, pero el rol directivo a veces eh, te obliga a dar a conocer buenas nuevas. Martín anunció eh, tu, tu colaboración desde la comisión y más que nada la participación de la cuestión de Stan. Eh, un dato importante para una fiesta de esta magnitud, ¿no? ¿Y cómo se vienen organizando? ¿Cómo es la idea de darle esta prioridad al, al comerciante local? ¿Cómo viene esa cuestión? Sí, bueno, por supuesto la idea es que, es que estén artesanos, eh, emprendedores, comerciantes, empresas, tanto locales como de afuera de la ciudad. Eh, queríamos eh, darle algún beneficio al comerciante local, al comerciante, al emprendedor, por eso que hemos decidido de los precios eh, de tabla, llamémosle, eh, que el comerciante de Viales tenga un 20% de descuento. Un 20... Eso no lo había dicho, Esmune, ¿eh? es un dato importante. ¿En cualquier stand eso... interno o no Cualquier pre... del precio, digamos, del precio está de bueno. tabla que fijamos, según la ubicación, las dimensiones, que eso ya es entrar más en detalle, pero de cualquier precio, el 20% de descuento. Eh... Por, Sin mezclar por... los roles y funciones, pero eh, son la cara visible por ahí del emprendedurismo local, por por tu tarea, no, en otro ámbito, pero ha crecido el emprendedurismo local y ya me imagino que la disponibilidad que tiene el Viale Fútbol Club para justamente esos, estos emprendedores eh, puede llegar a ocuparse al 100%. Sí, eh, digamos, el municipio tiene ya un arreglo establecido que dentro de la pauta de su aporte del municipal hacia la fiesta incluye a los emprendedores del, que habitualmente participan de todos los eventos. Exacto. El, digamos para el emprendedor es sin costo pero por supuesto que es un espacio pago en, en el aporte del municipio, ¿Y el municipio por ahí sí. la gente confunde de que van gratis, no, no van gratis no. ellos sí, pero alguien lo paga exacto, claro. exacto es, que... es la posibilidad también claro. que tienen que, que de otra, manera, no de otra manera capaz que no vienen no, todos a alquilar un están cada uno ¿no? es una vidriera importante, pasa sí, mucha gente bueno. y van a tener la posibilidad de ofrecer sus productos, ya bien decía Albano sean gastronómicos, artesanías de distintas sí. índoles en alguna oportunidad también, el municipio, no recuerdo el año, pero fue en la gestión de Propacher, pagó un espacio en la fiesta de la agricultura, para que los emprendedores vayan, participen sin costo, y puedan también eh, visibilizarse, que eso fue una buena una estrategia para fomentar eh, la, y, y apoyar la iniciativa del emprendedurismo. Eh, en, en la cuestión eh, de espacio, más o menos, ya están delimitados los, los, los, los límites, ¿no? ¿Qué, qué espacio sí. le toca a cada stand? Eh, bueno, el, el clásico 3x3, eh, la idea es armar en, en el, lo que sería el salón de básquet, los stand internos. Interno después tendríamos otro sector en, en la cancha de fútbol eso sería frente al escenario mayor ya no eh, sí del escenario o sea, la parte trasera la parte delantera digamos. claro del escenario a un costado después en la línea de fondo digamos de la cancha eh, la, sería después la línea de, del arco los juegos para los y chicos y lo, los clásicos los juegos para los chicos van el lugar habitual del concedidos? otro sí, están sí, contemplados sí, está bueno. sí, un, y no puede sí. faltar eso. y, sí, no y bueno, después el, el, también el espacio clásico de que tienen los, eh, las concesionarias y ese tipo de empresas que también hemos tenido algunos llamados de, en el caso de Escobar que llamó hace unos días atrás ya se que cambió. se mostraron interesados por los 20 años de la fiesta y querían estar Albano, los espacios para las subcomisiones, las cantinas ¿eso ya está medianamente ordenado? O, o, ¿O todavía falta delimitar no, dónde va uno, dónde va otro? En realidad eh, se va a tomar eh, la misma mecánica que venía teniendo la comisión directiva anterior. Ya no se trabaja por cantina y por su comisión, sino es eh, que si bien las organ la, por afinidad ¿Seguro? trabajan por su comisión, pero eh, la distribución, digamos, la recaudación va todo a, a, a, una a la central. misma bolsa, por decir, de alguna manera, y después eso se distribuye. Está bien. Es decir, que puedes encontrar gente de la subcomisión de básquet que esté trabajando con la subcomisión de fútbol. Claro, está, está, bien. Bien, está, bien, está bien. Probablemente para... estén por afinidad, sí, pero... Porque va todo y siempre, para camiseta. Ya. Y siempre, sí, se busca que haya algún referente, por supuesto, por cada comida, que eso... Eh, hay... hay disciplinas que ya lo vienen manejando, caso de choripán de patín por ejemplo exacto, exacto no quita exacto, que haya otros, no sé si me explico. Como ahora. para reiterar, eh, empanadas, choripán alpargatas, sándwich asado con cuero, ¿y de taco. qué me estoy olvidando? El taco. Claro, El las taco. tradicionales alpargatas, digamos, que, que son la, las que hemos bautizado ya hace un par de años sí, atrás. Sí, también va a haber un espacio de venta de cosas dulces, eh, que eso, eso también se incorporó eh, últimamente. Eh, bueno, el, el sándwich No sé si lo mencionamos eh, Pero nada nada nada Fuera de lo que ya se viene vendiendo Perfecto, entonces, bueno ¿Queda algo en el tintero? Bueno, simplemente hoy también tenemos acción solidaria Así que lo vamos a, a Convocar al, al vicepresidente del club Hoy eh, no lo dejo descansar al vicepresidente No, la verdad que no eh, Le voy a invitar a que se bueno, pare Mari también, Paren, venga para sí. acá Bueno, eh, el tradicional regalo de panadería Leblé Este... Ah, Venga, venga, venga, Martín, venga. Esta es la Ciudad Solidaria. Hoy, ¿a quién le destinamos? Calonche ahí. Que... Ah, Calonche, usted está en la... El Calonche se encarga de la leche. De la... Ah, bueno, ahí está. La Ciudad Solidaria de, de La Blanquita, que le regala leche chocolatada para los chicos de fútbol. serían nosotros? Sé, ¿no? sí. Para los chicos de fútbol en patín. Sí. Fútbol en el sí, Bueno, muchas gracias a La bueno, Blanquita. Bien, señor, no. este, bueno, gracias. Gracias a La Blanquita, gracias a ustedes por, por acercarse aquí al club. Y bueno, lo recibí... Lo recibimos gustoso y lo esperamos cuando, cuando sea necesario, cuando quieran. La puerta del club siempre va a estar abierto, Y gracias nuevamente a la, a la Blanquita, no que es una de las hablar, firmas que. No podemos hablar de la parte deportiva, por ejemplo. Ajá, Hay claro. muchas cosas pendientes, Nada. por ahí yo lo tengo eh, detrás, eh, posición adelantada, me tiraba como decir, ¿cómo? pero ya vamos a volver también a hablar pero de la bueno. parte futbolística y de otras disciplinas que, que bien desarrollan y representan sí, al bien del fútbol. Exacto. Así que, un detalle no menor, ¿eh? Hoy hicimos solo la parte, de la parte institucional y gastronómica. No pero... sí. Bueno, Moreira. Nos vamos. Eh, el jueves, no sé de dónde, pero estaremos. Bueno, gracias a la Muchas gente gracias. de Viale Fútbol Club, gracias. gracias a la gente de Sabroso, a toda la comisión que ha estado presente hoy. Nosotros, el compromiso de siempre, ¿no? Dando a conocer las buenas nuevas de nuestra región. Buenísimo.